Buenas, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Arte de Manifestar. Y obviamente, si no me conoces, te invito a que te suscribas. ¿Y por qué te invito a que te suscribas? Porque hablamos de... Bueno, vamos a hablar de ley de atracción. Y le de entre comillas porque hablar de una ley de atracción son todas la misma. Ley de asunción, neurociencia y obviamente crecimiento personal. En realidad vamos a englobar lo que es manifestas, en todo en manifestación. Punto. Porque si no es como que... Bueno, la ley de atracción está alejada de la ley de asunción y la ley de correspondencia está alejada de la ley de atracción y la ley... De causa y efecto está alejada de la ley de asunción Tipo, no no están alejadas, son todas una misma Y obviamente tenemos que empezar a usar todo este conocimiento para empezar a manifestar Que es lo que realmente queremos Manifestamos todo el tiempo Pero hay algo en lo que no estamos prestando atención Que justamente hay un montón de empresas, personas y todo lo que vos creas Pagan por tu atención tu atención es lo más valioso que vos tenés y tu atención es lo que manifiesta las cosas. Si vos sos una persona que está todo el tiempo prestando la atención al exterior, o sea, aquí afuera, es justamente cómo te van a manipular estas empresas o estos eh, o estas personas, si se quiere decir. Y acá no estoy hablando de una teoría conspiranoica, esto pasa y todos lo sabemos, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, el... El CEO de Netflix lo que explicó es que en lo, sus enemigos no son Amazon, Disney, sino es el sueño. Porque claro, cuando vos estás durmiendo no te puede vender nada. Necesita, Netflix necesita que vos estés despierto para que veas su contenido, para que consumas su contenido. ¿Mm? Eso es una gran cosa. Y la otra cosa es que, por ejemplo, aplicaciones, por ejemplo en TikTok, los, vos estás en un scroll infinito todo el tiempo y de vez en vez... Te mete una publicidad De vez en vez Una publicidad Lo mismo pasa en Instagram Ahora también en los feeds En los feeds de, de Instagram Vos scrolleas Y de vez en vez Estás en el perfil De una persona Como no sea el mío Que es todo contenido espiritual Y alguna que otra foto mía Y ves Pum Una publicidad Vos quedas What the fuck Y bueno Eso es porque Esas personas están pagando Por tu atención Y tu atención Es lo más valioso que tenés Y justamente es lo que manifiesta Todo, todo manifiesta Tu atención a lo que vos le prestas atención es lo que manifestas. Si vos le estás prestando atención todo el tiempo a que no tenés dinero, siempre hago la misma analogía. Dinero, la casa, la comodidad, etc. Es lo que vas a manifestar porque es a lo que estás prestando atención. ¿Sí o no? Si vos querés manifestar dinero, abundancia, din eh, dinero, dinero, dinero. <risa> primero se manifiesta el dinero, después la pareja, después. Pero primero dinero. Sin dinero las parejas no prosperan. Eh, y hay muchos divorcios cuando las personas se quedan sin dinero y hay muchas peleas, etc. Pero bueno, por pues eso, siempre primero el dinero, el trabajo y la pareja luego. Eh, pero hay que prestar, empezar a prestar la atención a esas cosas. Y cómo prestar la atención de una manera que no sea errónea, porque como dije, tu atención es lo más valioso que tenés. Empezar a prestar la atención de una manera con amor. Eso lo veo mucho en el libro de Luis L. Hay. Yo estoy leyendo ese libro y como que esta parte, estos episodios, van a basarse en ese libro, en lo, todo lo que leo. Después voy a pasar a otro y vamos a seguir hablando de estos libros. Pero si vos querés dar la atención, por ejemplo, a, al dinero, tenés que empezar a ver el dinero como un amigo. Como un amigo que lo querés mucho, pero que no estás todo el tiempo de que reclamándole, no te tengo, yo a vos no te tengo, no te tengo, no te tengo, ¿por, ¿por qué no te tengo? ¿Por qué no estás al lado mío? Tipo, si vos tenés un amigo así, qué pesado. Muy pesado. Tipo, no te quisiera juntar con esa persona. ¿Sí o no? Entonces tenés que empezar a hacerte amigo del dinero. ¿Y cómo hacerte amigo del dinero? Que. que no sé, diciéndote afirmaciones como cuando pagas algo, gracias dinero, eh, cuando recibes dinero, gracias dinero puede entrar a mi vida, toda esa cuestión de gracias, agradecer, sentirse feliz, imaginar, visualizar, también puedes visualizar con la técnica de los 68 segundos que expliqué aquí, que tu cuenta bancaria que sube todo el tiempo, haciéndote amiga del dinero, haciéndote amiga de esas cosas. Imagínate pagando Imagínate dando dinero Imagínate que si dinero es intercambiado, etc En el tema de pareja también Imagínate de la mano con esa persona Y ahí salta un montón de, de preguntas Como cómo me imagino, de atrás, de adelante ¿no? Imagínate en primera persona Como que si te estás viendo las manos Y si te cuesta esto, haz el ejercicio de Te miras las manos Y después cerrar los ojos e imaginar las manos de nuevo ahí Y ahí vas a empezar como a Captar esta idea de imaginarte en primera persona, como estás siendo ahora. Si no, tipo, es como de afuera, como que sos un espíritu y estás viendo como un sim ahí. Tipo, no, no funciona de esa manera. Funciona con lo real. Entonces, empieza a prestar la atención también en el tema del amor a vos misma, a vos mismo. ¿Qué es lo que querés manifestar? ...un amor, una pareja... ...para eso también está el episodio pasado... ...del de tema de maternarse... ...para amarse a sí mismo... ...y eso es que se expanda... ...siempre adentro hacia afuera... ...puedo siempre digo que... ...primero vos... ...primero que cambies vos... ...primero que imagines vos... ...primero que medites vos... ...y eso después se va a encargar de... ...el universo se va a encargar de... ...mostrarte afuera... ...no sé si he hablado en alguno de estos episodios... ...porque hace tres años que hablo de estas cosas... Eh, ...en Spotify antes hablaba... ...pero bueno, me trasladé aquí a YouTube... ...entonces, todas estas cosas... ...son muy aplicables y si tenés idea, o sea, si no tenés idea cuánto valías, hay empresas y grandes empresas detrás tuyo que quieren tu atención y vos se las regalas. Lo que yo aconsejo generalmente, yo por ejemplo empecé a dejar mi celular en la cocina, cargando, fuera, atrás. Cuando me levanto, me levanto, hago todas estas cosas. Algunas cosas de mi rutina las he compartido en mi canal de Telegram, si quieres ir, te dejo el enlace aquí abajo. Te unes y yo por ahí doy contenido. Puedes hablar también, por supuesto, no es un canal cerrado. Puedes hablar, puedes contarme tus ideas. Puedes preguntarme también si tienes alguna duda. No, Yo quiero ser una persona que explica muy bien, pero después, si hay dudas, está bueno preguntar. Bueno, puedes dar tu atención a vos misma. Yo dejo el celular, me voy a hacer mis cosas. Y también, alguna una afirmación que me digo apenas me levanto es: Voy a tener un maravilloso día con gente rodeada de gente maravillosa. Voy a dar mi servicio a personas maravillosas y las personas maravillosas. Se van a sentir maravillosas conmigo. Así. Eso es lo que afirmo toda la mañana y durante el día. Y así se manifiestan las cosas. Estoy dando atención a lo maravilloso que es mi día. Y no a aplicaciones basura, que lo único que genera es dopamina, que dopamina un poco que no está buena esa dopamina, porque es dopamina como trucha, como dopamina como que no sirve. Porque la necesitas más y más y más y más. Y la buena dopamina es la que vos generas finalizando cosas. Tendiendo la cama. Finalizando, por ejemplo, en este caso mío. Este video. Este podcast. Este episodio. Haciendo tareas simples. Tareas que te conllevan un ratito. Tender la cama. Tender la ropa. Lavar la ropa. Eso es generar dopamina necesaria. Que dice. Al cerebro dice. ¡Ah, me gusta esto. Quiero más de esto. Y después tu casa termina súper ordenada. Y bueno. Me fui de tema nuevamente. Me fui a otro lado, pero bueno, el tema es que tu atención te la des a vos misma, a vos mismo, y que, que empieces a usar un poco menos las aplicaciones. O empieces a usarla de una manera como, bueno, no voy a entrar a TikTok a ver eh, Reels que no me interesan, a ver TikTok que no me interesan, no voy a entrar a Instagram a ver Reels que no me interesan, voy a ver solamente el contenido que me interesa. Yo te lo empecé a hacer hace mucho tiempo, primero que nada empecé a seguir cuentas que me gusten. Segundo, pocas cuentas Tercero, agarré y veo solamente el contenido Tipo, voy pasando las historias arriba y voy viendo Bueno, este me interesa, voy a ver qué hace Bueno, este también Bueno, listo, salí y me pongo a hacer otra cosa A planear mis scripting, a planear mi día A ver mis currículum, dónde están, cómo están, cómo se presentan Todo, todo, todo, todo Así que bueno, te invito a que si tienes alguna duda a mi canal de Telegram, si quieres suscribirte a este canal, lo puedes hacer. Y obviamente nos vemos el viernes en otro episodio del de arte de manifestar. Bye bye. Y recuerda que si te gustó este episodio, puedes compartirlo con tus amigos y darle click al botón de suscribirse. Que tengas un buen día.